Yo quería hablar sobre un tema que realmente nos preocupa, me preocupa a mí, pues bueno, a todos los estudiantes yo creo, de la ESO, de Educación Secundaria Obligatoria, porque después de estar seis horas en el cole, levantándonos a las siete de la mañana, yendo al cole a las ocho, saliendo a la una y media, depende de cada, de cada colegio, nos tengan que mandar tantos trabajos a casa. La verdad es que lo veo como una aberración y sinceramente a mí no me, no me llena. Yo prefiero intentar que nos inculque en esas seis horas que después en casa, porque mucha gente se pierde, gente como yo que es incapaz de concentrarse, yo me lo haría, me lo haría de pensar.